Bueno, y estamos de vuelta con Don Hermes, Hermes Arroyo. Bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo está? Gracias. Excelente, gracias. Fíjense a Dios. que yo tuve una experiencia muy linda que fue abordar un autobús de la línea Lumaca, eh, Cartago-San José, correcto, y conocer a este señorón. Pero usted sabe lo que me llamó la atención, chicos y gente en casa, que yo me senté en el primer asiento. Y don Hermes saludó a todos los pasajeros que subieron ese día al autobús. ¡Qué increíble! Entonces yo pienso que es digno de tenerlo acá y conversar con él un poco sobre valores, porque hoy día la sociedad está colapsada en cosas negativas. Eso Ahora sí, que... bienvenido. Muchas gracias. Gracias. Cuénteme eh, ese carisma suyo como conductor de autobús y tal vez si los compañeros me van ayudando con un videito que tenemos ahí mientras tanto vamos conversando. Eh... Yo siento que, ahora lo estaba comentando con la muchacha, que cuando uno trabaja... Ahí estamos, don Hermes. Ajá. Cuando uno trabaja en lo que le gusta, dicen que no trabajó en su vida. Uh -huh. Porque estás haciendo lo que te gusta. Exacto. Correcto. Aparte de todo, todos trabajamos porque es remunerado y porque tenemos que hacerlo. Uh -huh, uh -huh. Pero hay muchos trabajos que las personas los hacen porque. Porque me imagino que solo los aprendieron. O a veces trabajamos por necesidad y no por pasión. Exactamente. Uh -huh. Entonces, en el concepto de, yo siento que eh, hay que hacerlo por vocación. Correcto. Y no por obligación. Exactamente. ¿Cuál es, cuál es la diferencia para usted entre vocación y, y obligación? Eh, principalmente que si estás haciendo las cosas a la fuerza, Ajá. no las vas a hacer bien. Exactamente. Correcto y eh, lo que yo hago es atender personas uh -huh. entonces imagínate la cantidad de personas que yo atiendo sí, en correcto. un día es servicio, okay. servicio, servicio al cliente yo he tenido la oportunidad de viajar con usted varias veces pero he tenido la oportunidad de conversar a escondidas, camuflada <risa> <risa> he, tenido, he tenido la oportunidad de conversar solamente dos veces porque obviamente si usted está manejando no podemos, no podemos conversar me llamó mucho la atención que usted en algún momento me dijo Fanny, yo no soy chofer de bus, yo soy un conductor de autobús Estamos, disculpe, estamos tratando de cambiar este, ese estereotipo uh -huh. Principalmente de las personas que conducen vehículos grandes uh -huh. Camioneros, autobuseros, inclusive es. taxistas por el gremio uh -huh. De que son vulgares pachucos Exacto. Sí, exactamente. Y yo no soy ni vulgar ni pachuco. No, yo me di cuenta. Sí. Entonces, eh, por lo general la persona etiqueta, uh -huh. usted hace tal cosa, usted es esto. Uh -huh, uh -huh, uh -huh. Y estamos, inclusive estamos tratando de cambiar eso, de que las personas vean que lo importante que es, yo como conductor, uh -huh. ellos como personas, porque es un respeto mutuo. Es mutuo, sí. ¿Mm? Yo, yo vi chicos y toda la gente que nos está viendo en casa, la, el rostro de las personas, cuando suben al autobús, pues uno viene que las bolsas, que la carrera, que ya y me dejan, <risa> Que sí, las sí. filas y todo, entonces uno viene como que un poquito carrereado. Pero la gente se topa de frente con Don Hermes, y Don Hermes, hola, buenos días, ¿cómo está? ¿Cómo le fue? Ya está el gallo pinto, ya, entonces la gente de la puerta hacia adentro, los cosa. rostros cambiaban, exactamente o sea, ¿qué tanto puedo hacer yo como persona para cambiar la sociedad hoy día?, ¿qué, tamos, qué, perdón, ¿qué tanto podemos hacer cada uno de nosotros?, un para? granito de arena, es que a veces pensamos que ese granito no va a hacer nada, entonces al final nadie hace nada, y, y también ¿también todos andamos uno? enojados sí. y estresados, y de repente uno, pues yo viajo mucho en, en autobús y ya yo me los conozco, entonces yo siempre me pongo como en el lugar de ellos. Pero el, este día que te conocí, yo hasta te grabé el video, que ya lo vimos, porque a la gente, literalmente, no sé si te has dado cuenta, pero les cambia el rostro. Claro. Eh, nosotros tenemos que ponernos en el lugar de la otra persona que tal vez no es su día, uh -huh. tal vez viene con un problema de su casa, si nos damos cuenta que podemos hacer eso por esa persona, uh -huh. hola, ¿cómo está? A veces es el efecto doña Florinda de un famoso programa, ¿qué tienen de buenos? Uh -huh. Pero es una minoría. Pero yo también vi ¿Sos? gente que subió al autobús, Ajá. que vos le hablaste cariñoso, feliz, contento, Ajá. y que estaban también como... Como amargadillos. Indiferentes. Sí, pero, pero, pero eso a vos. Siembra, pero, pero a vos eso no te afectó. En lo absoluto. Eh, por lo general son clientes de todos los días. Ya el pero, cuarto o quinto día te van a saludar. Siempre, lo lindo sí, es que siempre sí. tenés una sonrisa. Yo realmente que, quise pues, que vinieras acá y felicitarte en ah, Televisión Nacional porque uh -huh. tu labor como conductor de autobús es de admirar. Realmente ojalá que toda la gente que nos está viendo y que trabaja en servicio público y no solamente a nivel de un autobús, sino en oficinas, en el Ministerio X, Y, Z. Aprendan un poquito hoy de Don Hermes. Inclusive dentro del, del gremio, dentro de la empresa que yo represento, uh -huh. estamos tratando... Podemos decirlo, Lumaca, y les enviamos sí. un saludo a Lumaca. Y gracias por prestárnoslos el día de hoy a todos los compañeros también hay en oficinas y en los autobuses en este momento. Eso es lo que hemos estado tratando de cambiar el concepto de que yo no soy un número yo no soy el conductor o el chofer 208, yo soy una persona uh -huh. exactamente entonces estamos tratando en conjunto, como les digo no solo yo, es la empresa en sí, uh -huh. tratando de hacerle ver a los usuarios también, uh -huh. de que si nosotros damos respeto, es recíproco. Nosotros el respeto hacia nosotros. Exactamente. Y créame... Y todo va cambiando. No, y así es. Y yo soy clienta de Lumaca. Y créame que el trabajo que ustedes han venido haciendo se nota. Así que los felicitamos Muchas por eso. Muchas gracias. <risa> gracias. Don Hermes, Muchas ¿un gracias. mensaje para todas esas personas que nos están viendo en casa para irnos? Eh, primero que nada, bendiciones a todos. Eh, el mundo no se acaba solo porque no tenemos un buen día. Eh, tenemos que seguir adelante a ver con un poquito, uh -huh. con un granito de arena, cómo se cambia. Así, es. Gracias, don Hermes. Muchas gracias. ¡Lumaca! Su línea de transporte colectivo de confianza entre Cartago y San José. Contamos con lo último en unidades confortables y personal calificado para que usted viaje con tranquilidad y seguridad. Lumaca.